Hola, mi nombre es Juana y soy la encargada de presentar la nueva campaña Crowfunding de los Cuesta Abajo. ¿El por qué de presentar yo esta campaña? Pues la verdad, que me han obligado. Me han dicho que salgo en el disco, que me han hecho una canción. Y la verdad, pues, qué remedio queda. Aunque sea gente como esta, que ni se afeita ni nada. Los cuesta abajo son un poquito hop. Pero me encanta su música. Me gusta tanto que me la pongo para dormir. Pues, ¿de qué va la campaña? De promocionar y editar su nuevo disco. Y de dar continuidad a su proyecto, Siente la Música, presentando más material musical para personas sordas. ¿Y cómo podría hacerlo? Pues colaborando con unas pesetillas. Da igual que sea mucho que poco. Al cambio, la banda ofrece una recompensa. Entre ellos, su disco, Vuelta. Merchandising y su primer disco La Naturaleza del Alacrán o incluso un concierto en su domicilio donde me prometen que no van a romper nada así que no lo piensen más en Colabora y, y vive la experiencia de la música desde el punto de vista del productor A la vez que disfrutas de este pedazo de disco Y así ya no tendré que ir a por ti Participa y forma parte de este disco ¡Apóyanos!